es lo que yo haría si tuviese que cuidar mi piel desde cero. Hola, soy Katy de Oliveira, farmacéutico experto en dermocosmética. Y durante 7 días voy a enseñarte cómo cuidar tu piel desde cero. Bienvenidos al día 6. Quita lo que ya no sirve. Los exfoliantes. La exfoliación es un paso fundamental que absolutamente todos tenemos que hacer al menos una vez por semana. Y sí, cuando digo todos, es todos. Sin importar si tienes piel sensible, el grasa, grasa, rosácea, pues estás embarazada, la exfoliación se debe hacer al menos una vez por semana para quitar todas esas células las muertas y poder absorber mejor los activos que hemos hablado días anteriores. Existe la exfoliación física como pueden ser los cepillos foreos, los scrubs, aquellos que son como más mecánicos con bolitas. Particularmente yo no soy tan fan de esta porque siento que a largo plazo puede dañar la piel. Y existe mi favorita, la exfoliación química, la enzimática, donde por medio de ácidos como alfa hidroxiácidos, icólico, láctico, mandélico, beta como el ácido salicílico o enzimáticos provenientes de frutas, vamos a disolver esas capas superficiales de la piel de una manera muy gentil y ayudar al recambio celular. Se debe realizar máximo tres veces por semana, preferiblemente por las noches y acompañado de una muy buena hidratante luego. Recuerda la protección solar el día siguiente sin falta. Vuelve mañana el último día donde vamos a ver la punta del iceberg.